Thank mm -hmm. you. Para no. Las dos, no, las dos. Fuerte para quién? fuerte escribe el... Sonia para el, el Crank, creo. Para, para sí. sí. Sí. El calificativo a las dos, va, sí. va. y les digo, venga, ánimo, o, o... ánimo para seguir viviendo juntas, no sé. Va, ¿eh? como como esquece, ¿eh? right. Vale. cómo lo queráis. Me está haciendo como despiece, ¿eh? Entra y abre, haga el saludo. Vale. Igual a tomado lo de la música un momento. Mata, canción Y si se te ocurre alguna otra canción, dime a mí. Eso, perfecto Hablar. Ah, eso, hablar. sí. Perfecto, no sé, así, ¿no? No, así, ¿no? Como, no, así, ¿no? Como... Como una crema llena. ¿no? Ah, sí. vale. sí. Eh, bien, pues ya está un poco. Me iba muy crack, tengo 23 años, he nacido en Marruecos, a los 6 años llegué a España. Eh, estuve en Alicante eh, hasta el 2008 y luego me vine con mis hermanos a Navarra. En el futuro pues, me gustaría seguir estudiando y, y sacarme el carnet de conducir y ser más autónoma. Y eso. Y actualmente, pues ahora estoy en un piso de autonomía. Comparto piso con, con una compañera que se llama Sonia. Y bien, es una chica de mi edad. Eh, compartimos muchas cosas. Me llamo Sonia Yo soy de Senegal. Mi gente me llama Sonia. Mi abuela me dijo murió mi madre me trajo aquí y yo dejé mi familia mis amigos y a mi hermana Jiménez a Senegal sí, porque me tengo mis responsabilidades y cuando vengo aquí me siento, me siento sola y luego me empezar clase de castellano para aprender el idioma para que sea más natural ¿eh? porque al llegar mm -hmm. al llegar pues no sé qué Bueno, la misión más importante de Fundación Ilundain es acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad y generar segundas oportunidades, oportunidades nuevas en sus procesos de inclusión. Para conseguirlo estamos un equipo pues de, de profesionales de unas 140 personas que intervenimos en diferentes programas. Pueden ser programas eh, formativos, programas residenciales, eh, programas prelaborales y también programas de inclusión que, que conllevan orientación laboral, eh, viviendas de autonomía y también pues, programas de mentoría social de acompañamiento. Creer y confiar en cada uno de los chicos y chicas, eh, implicarnos en los procesos que que trabajamos con ellas y educar también en relaciones igualitarias es algo a lo que damos mucha importancia. Ronca Garantichuba, te no come ganstequi la negiteada. O regati que unes según Berlintazuna tal dunce alandus, visita sear, era eta vallabilla que escuracha helburu. Modu honetan eta autonomoak izateko bidean, egun sortu daitezken sailtasunen aurrean, erabaki, apropos eta kombinagarriak hartzen dezaten laguntzen diegu. Bide honetan, fundazio, Ilundain Fundazioak bi programa sortu berri ditu, bat autonomas eta besteak kaminando zeiturikoak. Garapen, pertsonala, zein, emozionalean laguntza ezkeintzen diegu eta maila sozialean, ilu nierriko eurrekurtsoz berdinak etortzen gara. Leningua Autónoma, pizubatean kokatzen da, Bertan, Ilo Macurisidira, Eta Genió, Bertinta, Soneda, Nergatzan, Lenedit en Bueno chicas, ¿qué? ¿Se come o no se come en esta casa? ¿Vamos? Sí, mire, y hablamos un poco de la de mañana. ¡Vamos! ¡Hola! Hola. La mañana que se le entrevistas personales que son en lo viejo. Cuando sepamos más o menos la que grabamos, te lo digamos. Venga, sí, sí, sí, sí como claro. quieras. <ríe> Por ejemplo, cuando tengo un problema o lo que sea, pues se lo cuento a mi educadora y me da su punto de vista. Y también solemos hacer talleres eh, de, de contra la violencia de género y, y eso. Entonces, como persona, me enriquece porque aprendo muchas cosas que, que en esta sociedad le falta Quiero vivir bien, tranquila y... No quiero que nadie me molesta nadie quita mi libertad también. Eso, yo soy una chica, no depende de nadie. Yo soy. Yo foste y. Yo soy una muy bravonista también. Eh, una mujer, eh, pues. que tiene que creerse que tiene muchos valores, que, que, que tiene mucho que dar a la sociedad y. Y, y eso, porque yo tampoco antes creía mucho en mí y luego con el paso pues fui creyendo, fui creyendo en mí y me iba consiguiendo muchas cosas. You go, a Pues está así está y, sí. pues, y nosotros seguimos porque si no estamos en el revés, ¿vale? Sí. Ahora te pones de espaldas y nos dices. Eh, ahora se ya paso uno.